Dímelo, Reniel Gil. Yo tengo una preocupación, señores, porque conforme a lo que yo leí eh, yo, acerca del betrilla. que le ganó a Sonia Mateo... Eh, Don Goyo. Don Goyo. Don Goyo. Yo leí... de ...acerca de Don Goyo. <risas> y conforme a lo que yo leí, pueden escribirnos, ahí están las redes, pueden escribirnos para ver si estoy equivocado. Está la foto de la casa, Don Goyo. Eh. Pero... Pero el señor está Sino diputado. en el Congreso desde 1998. Heredia. Es decir, que no, no. No es, es un el espíritu de sociedad. Sociedad. No, no, no es la sociedad, la sociedad ha dicho como que... Heredia. Lo que pasa es que ella se ganó. Yo creo que ella se ganó. El desprecio. La, la, la, de la ese rechazo de, de la... De claro. la población. Entonces, ya cualquier persona que hubiese ganado hubiese sido un héroe. Yo creo que si sí, hubiese sido un héroe. Si el héroe Porque de esa humilde, oliga, humilde. Humilde. Pero, hombre, René, Mira la casa donde vive. No, pero que pero que para ser diputado, mira la casa donde vive. Pero que, es que no entiendo. Desde 1998, y no, excelente, Para humilde. ser un hombre de, que que, que está de diputado y de 98, o sea, desde el 98 tiene que siga así, hay que sumarlo, vamos a sumar eso. Le conviene. Mira, a Mojica. A Mojica. Ojalá que ojalá que siga esos lineamientos, ojalá que Mira, sí. Don Goyo, pero la casa de Don Goyo, mira. Me sorprendí cuando yo leí que, que desde el 1998 está en no el sea, Congreso, diputado. se le conoce a él como un veterano diputado, es decir, que no fue, <risa> no fue cualquier cosita, el que estaba compitiendo con Sonia. O sea, de 98, déjame calcular. Exacto, exacto, 90. pero es una persona que de todos modos está en el Congreso. Está desde el 98 Goyo, hasta todavía. Don Goyo no tiene 31 años. No, en la no, política no, no, 30, de 90, no. 90 no. De 98, 20, o sea, 21 años, 21 si no. años, conforme a lo que dice ahí en el periódico que yo leí, puedo estar equivocado, que alguien me corrija. El tipo el tipo exacto, ganó, exacto. humilde. Exacto, él quiere ser la, la ganó, voz de los pobres. Póngale pobre, la espérame. casa ahí para que Renier vea que es un tipo e está serio. Bien, está humilde, un humilde, serio. está humilde, bien. Un tipo serio, humilde. Diferente a Sonia, que se creía la dueña. Que, no que siga siendo humilde. Ay, ¿eh? Le, ¿le hay conviene las la sociedad. Pero la casa de Renier le da bien patada. Hay que esa? ver. La casa mía. detrás de esa casa ahí no finca que ya tú la casa de Neto Flow. No, sí, de la, la, es una mansión. mamá mía, no es hoy, que, que siga humilde entonces, que siga humilde. No me busques el lío. ¿Por qué el hombre de ese, no, de ese 98 que sabe? Claro, en el Congreso, no? pero serio, hay que Sonia olvidó. Tiene que con un dron darme la casa la, por atrás, por todos lados, porque espérate. La la masa, eh, vamos a decir de clase media y, cles, y clase media baja, la gente tiene que entender... Que un político tiene que identificarse con el pueblo, tiene que ser lo más humilde posible. Y entiendo que a Sonia cualquiera le ganaba porque la arrogancia y el orgullo ¿Y le inundaron el, el, el cerebro. Ganó ganó por, fue por la C que ya perdió. Sí, pues, la botellita por de agua. Sí, que beba, porque? De sí, porque beba, ya, la botellita de agua. Ahí empezó Ahí, su, su, su, su su problema. Hoyo.